Hola, este es el quinto tutorial de cómo mostrar imágenes por una pantalla VGA utilizando memorias. En este tutorial vamos a ver cómo ampliar una imagen. Lo que hemos visto hasta ahora es el funcionamiento de la VGA, el circuito que la controla. Hemos dibujado imágenes monocromas de un tamaño potencia de 2. Y hemos dibujado estas imágenes en una cuadrícula y en cualquier parte de la pantalla. Hoy lo que veremos es cómo mostrar estas imágenes ampliadas en la VGA. La ampliación que vamos a hacer es en potencia de 2... Lo que va a facilitar mucho el diseño. Vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora. Si tienes alguna duda de lo que aquí se explica, te recomiendo que mires los vídeos anteriores. Queremos mostrar esta imagen, que es una imagen de 4x4. Esta imagen la tenemos guardada en una memoria en la que cada dirección de memoria tiene los 4 píxeles de la fila. Para mostrar esta imagen en la pantalla lo que tenemos que hacer es seleccionar los dos bits menos significativos de la columna y los dos bits menos significativos de las filas. Con 2 bits cubrimos todo el rango de las filas de la imagen y de las columnas de la imagen. Si fuese una imagen mayor, tendríamos que coger más bits. Si fuese una imagen de 8x8, cogeríamos los 3 bits menos significativos. Y si fuese una de 16x16, los 4 bits más significativos. Y así sucesivamente. Así pues lo que hacemos es que de la columna y de la fila cogemos los dos bits menos significativos, con los dos bits menos significativos de la fila seleccionamos la primera dirección de memoria y con los dos bits menos significativos de las columnas seleccionamos el bit 0 del dato de salida. Con esto dibujamos este color 1 en la pantalla y así vamos haciéndolo sucesivamente de modo que en la columna 1, fila 0, Seleccionamos la dirección de memoria 0 de la fila 0 y seleccionamos el bit 1 debido a la columna 1. Esto lo vamos haciendo sucesivamente. Ahora estamos en la fila 1, por lo tanto seleccionamos la fila 1 y del dato de salida de la fila 1 seleccionamos el bit 0 correspondiente con la columna c Seguimos adelante solicitando las direcciones de memoria correspondientes con la fila y seleccionando los bits correspondientes a la columna Vamos así, y así al llegar a la última fila, a la fila 3, hemos seleccionado toda la imagen. Y tenemos pintada la imagen en nuestra esquina superior izquierda. Ya vimos también cómo pintar esta imagen en otras partes de la pantalla. Y ahora lo que queremos hacer es dibujar esta imagen, pero duplicada. En la que cada píxel se extiende dos columnas de la pantalla y dos filas de la pantalla. Por lo tanto, estos cuatro píxeles se corresponden con esta dirección de memoria. Hacer esto es como dividir las columnas de mi pantalla entre 2 y las filas de mi pantalla entre 2. Y hacer esto es desechar el bit menos significativo de las columnas y el bit menos significativo de la fila. Si nos fijamos estos cuatro píxeles, quitando el bit menos significativo, tenemos la columna 0,0 y la fila 0,0. Así pues, para estos cuatro píxeles vamos a solicitar la misma dirección de memoria y del dato de salida extraeremos el mismo bit. Esto lo haremos para todos los píxeles. En este caso la columna 2 y la columna 3 se corresponden con el bit 1, ya que es como dividir entre 2, y la fila 0 se sigue correspondiendo con la dirección de memoria 0. Vamos seleccionando estos píxeles sucesivamente, y así vemos que para estos 4 píxeles vamos a pedir la misma fila 1, y de la, esta misma fila 1... En los cuatro casos pediremos el bit 3. El proceso es el mismo para todos los bits. Vemos que el dato pedido a la memoria es igual para estos dos también, en los que pedimos el dato de posición de memoria número 2, y para estas dos columnas seleccionamos el bit 0 del dato de salida. Como se puede ver, el proceso es el mismo para todos. Aquí en la fila 6 y 7, dividiendo entre dos, en realidad estamos solicitando la fila 3. Y para las columnas 0 y 1, seleccionamos el bit 0 de salida, para las columnas 2 y 3 seleccionamos el bit 1 de salida, para las columnas 4 y 5 seleccionamos el bit 2 de salida y para las columnas 6 y 7 seleccionamos el bit 3 de salida. Por lo tanto para ampliar una imagen al doble lo que tenemos que hacer es desechar el bit menos significativo, el bit 0 y escoger los bits 1 y 2 de las columnas y de las filas. Con los bits 1 y 2 de las filas seleccionamos la dirección de memoria y con los bits 1 y 2 de las columnas seleccionamos el bit del dato. El dato seleccionado es el que se pasa a la VGA en modo rojo, verde y azul RGB y con ello pintamos el color deseado. Dividir la fila y la columna de la VGA entre 2 es quitar el bit menos significativo. Si en vez de ampliar por 2 queremos ampliar por 4 lo que tenemos que hacer es desechar los dos bits menos significativos, los bits 0 y 1, y escoger los bits 2 y 3 de la fila y 2 y 3 de la columna. Al desechar los dos bits menos significativos lo que estamos haciendo es dividir entre 4, 2 elevado a 2. Como esta imagen es de 4 por 4, con 2 bits nos basta. Para ampliar esta misma imagen a 8, lo que hacemos es desechar los 3 bits menos significativos. Esto es como dividir entre 8, ya que 2 elevado a 3 son 8, ...y es quitar los 3 bits menos significativos. Por lo tanto, la dirección de memoria serán los bits 3 y 4... ...y el bit del dato de salida los seleccionarán los bits 3 y 4 de la columna. Para ampliar por 16, quitamos los 4 bits menos significativos... ...tanto de la fila como de la columna. Con 4 bits, la división es entre 16, ya que 2 elevado a 4 es 16. Para 32 bits... Quitamos los 5 bits menos significativos y escogemos los bits 5 y 6 para la fila y 5 y 6 para las columnas. El resto del proceso es igual. Así que podemos ver cómo es el mecanismo. Siempre que queramos ampliar una imagen a una potencia de 2, tenemos que desechar los bits correspondientes a esa potencia de 2. Vamos a ver cómo podemos combinar lo que ya sabemos con el dibujo del campo de juego en la VGA. Para este ejemplo vamos a suponer que tenemos una imagen monocroma de 32 por 32 píxeles, por lo tanto nuestra cuadrícula será de 32 píxeles. Con 32 píxeles tendremos 20 columnas de cuadrícula, ya que de las 640 columnas que tenemos divididas entre 32 nos dan 20, y tendremos 15 filas de cuadrícula, que es la división de las 480 filas que tenemos entre 32. Si no sabes de dónde viene esto, te recomiendo que veas los vídeos anteriores. Así pues, esta es nuestra pantalla que nos queda. Aquí tenemos los números de columna en decimal, aquí los tenemos en hexadecimal, aquí tenemos los números de fila en decimal y los números de fila en hexadecimal. Para la columna y la fila interna, es decir, las columnas que están dentro de cada cuadrícula, lo que hacemos es escoger los 5 bits menos significativos, ya que... Como la imagen tiene 32 por 32, 2 elevado a 5 son 32, por tanto escogemos estos 5 bits menos significativos. Para la columna de cuadrícula escogemos los 5 bits siguientes, esto es los 5 bits más significativos, ya que para las columnas necesitamos 5 bits, pues 20 se representa con 5 bits. Para las filas de cuadrícula, como solo tenemos 15 filas, con 4 bits nos es suficiente. Con esto podríamos definir, como ya hemos visto en los vídeos anteriores, nuestra posición de columna de cuadrícula y nuestra posición de fila de cuadrícula de nuestro personaje y pintar el personaje en la cuadrícula que creamos. Estas posiciones tendrán 5 bits para las columnas de cuadrícula y 4 bits para las filas de cuadrícula, ya que solo llegan a 15 filas de cuadrícula. Con esto podemos mover nuestro personaje por las cuadrículas de la pantalla. Esto ya vimos cómo se hacía. Del sincronizador salen la columna y la fila, que son de 0 a 799 incluyendo los no visibles y de 0 a 519 incluyendo los no visibles para las filas. De estos bits, para la columna interna solo nos hacen falta los 5 bits menos significativos y por lo tanto la dirección de memoria se selecciona escogiendo los 5 bits menos significativos de la fila. El dato obtenido de la dirección de memoria es un dato de 32 bits y se selecciona con los 5 bits menos significativos de la columna el bit seleccionado lo sacamos por la VGA de modo que sea rojo, verde, azul como ya hemos visto en los anteriores tutoriales. Así que esta parte ya sabemos cómo se hace. Luego nos queda la fila de cuadrícula y la columna de cuadrícula. El bit 9 de la fila no es necesario ya que se corresponde con las filas no visibles, ya que las 480 filas de la VGA visible se cubren con 8 bits. Por lo tanto, con los bits 5 a 8 de la fila se obtiene la fila de cuadrícula y con los bits 5 a 9 de la columna se obtiene la columna de cuadrícula. Ya vimos que con la fila de cuadrícula y con la columna de cuadrícula podíamos comparar con nuestra posición de fila de cuadrícula de nuestro personaje y con nuestra posición de columna de cuadrícula de nuestro personaje y cuando ambas fuesen igual seleccionábamos el color del personaje o otro color de fondo. Con esto lo que hacíamos era poder pintar y mover nuestro personaje como ya vimos en los anteriores tutoriales. Ahora lo que vamos a ver es qué es este otro color. Cuando no estoy pintando el personaje, ¿qué es lo que pinto? pues podemos aprovechar y pintar el campo de juego. Nuestro campo de juego va a tener 20 columnas de cuadrícula y 15 columnas de cuadrícula. Lo que vamos a hacer es, en vez de utilizar una imagen de 480 filas por 640 columnas, lo que vamos a hacer es ampliar una imagen que tenga el mismo número de píxeles que de cuadrículas. Nuestra imagen puede tener 15 píxeles en las filas y 20 píxeles en las columnas y esto se va a corresponder con la cuadrícula. Como nuestra cuadrícula es de 32 por 32 vamos a ampliar esta imagen 32 veces y ya sabemos cómo ampliar una imagen 32 veces. Lo que tenemos que hacer es desechar los 5 bits menos significativos de las filas de la columna y con ello ampliamos la imagen. Es lo que vimos al principio de este tutorial. Por lo tanto, vamos a dibujar nuestro laberinto en el fondo y superpuesto vamos a pintar nuestro personaje. Y se va a mover dentro de la cuadrícula. Si sí, es verdad que tenemos que gestionar las colisiones de nuestro personaje y esto no lo vamos a ver ahora. Esto en realidad no tiene que ver con la VGA, esto tiene que ver con la máquina de estados que mueve el personaje que tendrá que obtener información de su posición de fila de cuadrícula y columna de cuadrícula y la memoria del laberinto. Así que para dibujar nuestro laberinto, además del circuito que ya teníamos, tenemos que añadir la parte que dibuja el laberinto. Para ello vamos a tener una memoria del laberinto, que es una memoria pequeña de 15 por 20 La dirección de esta memoria va a venir de la fila de cuadrícula, esto es, quitando los 5 bits menos significativos, porque estamos ampliando la imagen por 32, y la selección del dato de salida va a venir de la columna de cuadrícula, que es igualmente quitando los 5 bits menos significativos porque estamos ampliándola por 32 el bit seleccionado del dato de salida es lo que será el laberinto dependiendo de si estamos en la posición del personaje o no pintaremos el fantasma o el laberinto otra opción que es incluso un poco mejor es utilizar una paleta de colores en vez de llevar los datos directamente a la vga esto ya lo hemos visto Podemos definir un color de fantasma y un color de fondo en el que si el dato de la memoria es un 1, pintamos el color de fantasma, en este caso azul, y si no pintamos el color de fondo que podría ser el blanco. Y hacemos que este color de fondo sea igual que el del pasillo. Así que cuando pintemos el laberinto tendremos nuestro color de pared y nuestro color de pasillo que será el mismo del fondo del fantasma. Con esto logramos que el fondo del fantasma sea el mismo que el del pasillo y no se vea un cuadradito alrededor del fantasma. Como ya vimos, dependiendo de si estamos en la fila de cuadrícula y columna de cuadrícula del personaje, sacaremos el color del fantasma o el color de la pared o el color del pasillo. Esto tiene otra ventaja, podemos incluso tener varios fantasmas a la vez con distintos colores, cada uno de ellos con su color, ya que la única diferencia que hay entre ellos es el color en el que están pintados. Como resumen, en este tutorial hemos aprendido a dibujar imágenes ampliadas. El circuito es muy sencillo si la ampliación es una potencia de 2, y es el único caso que hemos visto en este tutorial. De esta manera podemos dibujar el laberinto o el campo de juego de forma muy sencilla. No hemos visto cómo gestionar las colisiones. Las colisiones en realidad no se gestionan desde la parte que genera los colores de la VGA, lo que digamos que sería la tarjeta gráfica. Las colisiones se gestionan desde la máquina de estados que se encarga del movimiento del personaje. Si tenemos una FPGA que tiene memorias VRAM de doble puerto, el control de las colisiones es sencillo porque por un lado la VGA accede a la memoria por un puerto para saber qué color tiene que pintar y por otro lado la máquina de estados accede a la memoria para ver si hay una colisión o no. Si no se dispusiese de una memoria de doble puerto, habría que hacer las comprobaciones en la zona no visible de la VGA por ejemplo. Próximamente veremos cómo puedo pintar imágenes con más colores, porque hasta ahora solo hemos visto cómo dibujar imágenes monocromas. Esto es todo por hoy, muchas gracias y un saludo.